La ciudad de Nagoya, somos el grupo Idol D E Dela de la... <tose> Esta es la primera vez que nosotros nos presentamos en México y venimos específicamente para este Japan Week Estamos muy contentos contentas, perdón, estamos muy contentas de que todos estemos tan, con tanta energía en este evento en vivo. Hola, Hola, chicos. Hola, chicos. es chicos. Hola, este es el Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, ¡Estuvieron tan buenos que quiero regresar a México! Yeah. <tose> <¡Qué> <tose> Entonces, la siguiente canción que interpretaremos en el dialecto de Japón, de Nagoya, eh, significa andar en bicicleta. canción tiene una pequeña coreografía, la que vimos a continuación. La vamos a hacer todos juntos, todos juntos. Nos gustaría que la hiciéramos. Entonces, todos los que estén parados, los que no, a ver, todos vamos a ponernos de pie. Todos Vamos todos de pie, Vamos, Perfecto. Bien. ¿Qué? Vamos a hacer todos la coreografía de qué tal. Mira ¿Todos listos? Ya, hoy sí, no Nos gustaría que nos siguieran todos con la misma coreografía todos, todos con mucha energía. Vamos a continuar.